Hola, hola, manos creativas. Bienvenidos a otro año de Edna's Craft. En este quiero desearte todo el éxito del mundo y sobre todo que esté lleno de muchas manualidades y muchísima creatividad. Quiero hablarte de un tema que la verdad me han estado preguntando mucho en las redes, así que decidí hacer un video completo sobre ¿Cuáles son los planes para este 2023? Pero antes de decirte todos los planes y contarte qué pasó con Cricut, quiero decirte gracias. La verdad es que estoy totalmente agradecida con todo el apoyo que me han dado por este canal de YouTube. Me han dejado muchísimos comentarios muy lindos en Instagram, en TikTok y la verdad es que le mando un fuerte abrazo a cada uno y les deseo que todo lo que están haciendo en sus emprendimientos siga dando fruto y que sigan creciendo para que este sea el año donde todo el mundo esté así, facturando muchísimo dinero y sobre todo haciendo las cosas que les hacen felices. Así que nada, en este año hay muchísimos planes, la verdad es que tengo ya muchas noticias que darles, pero todavía estoy preparando algunas cosas, así que me voy a quedar un poquito callada en lo que termino de concretar ciertas cosas. Pero les adelanto que vienen cursos nuevos y que, además, habrá una sesión especial en el canal, porque eh, estaré incluyendo aún más tipos de manualidades, incluso que no necesitarán máquinas. Entonces, eh, déjenme en los comentarios qué cosas quisieran aprender, porque la verdad es que este canal es nuestro y, pues aquí estamos para enseñar lo que sabemos y lo que no sabemos, pues lo aprendemos juntos. Pero bien, hablando del tema de, del que muchos me han preguntado, que qué pasó con Cricut, señores, Cricut sigue vivo, <risa> o sea, yo no sé, o sea, no sé cómo explicarles, pero realmente en el mercado existen un montón de marcas, un montón de máquinas y no estamos limitados a Cameo, Brother, Scissor y Cricut, no, hay más, incluso hay una marca nueva que se llama Lovely, están las máquinas más grandes para temas de ya profesionales, o sea, personas que tienen imprenta, y además hay un montón de emprendimientos con máquinas que siguen siendo bastante buenas de utilizar, por ejemplo, incluso la XTool M1 también es una máquina que corta, o sea, que se puede trabajar con esa, y pues no hablemos del tema de las impresoras y de las planchas porque, ¿verdad? Seguimos y seguimos y hay muchas marcas en el mercado. En ese sentido, quiero comentarles que yo siempre, siempre estaré trabajando con Cricut. ¿Por qué se los digo? Porque hay personas que creen que yo solamente ahora voy a trabajar con la Juliet de César. Y no, o sea, sí, yo todavía tengo mi curso de Cricut que seguirá estando disponible para que se puedan inscribir, vamos a tener clases en vivo, por ejemplo, ahora en este mes de enero, vamos a tener la primera clase en vivo con todas las estudiantes que ya están inscritas y si tú estás viendo esto y todavía no ha llegado a la clase bueno, inscríbete para que seas parte de esta primera sesión la verdad es que la pasamos súper bien siempre creamos, compartimos y vemos cómo vamos avanzando entre todas las participantes entonces, además de que ay Dios mío, yo no sé si decirles esto ahora bueno, mi esposa está aquí pero, lo de la nueva marca. No... Sí, dilo, compártelo. Me dudo años, me <ríe> Señores, yo estoy muy feliz de anunciarles... Espérense, déjenme yo buscar el... Eh, porque tengo que poner esto así para no ir a decir una cosa, ¿verdad? Eh, pero sí. Ok, ya sí. Lo que te voy a contar ahora es algo que no habría sido posible si no fuera por ti. Y quiero aprovechar este espacio para darte las gracias por formar parte de esta comunidad, por cada like, por cada comentario. Porque si no es por ustedes, Etna's Craft no estaría aquí porque yo me debo al público. ¿En qué sentido? En que yo trabajo, hago contenido para que ustedes puedan también seguir creciendo porque aquí crecemos todos. Entonces, <ríe> ay Dios mío, es que de verdad estoy muy emocionada porque ustedes saben que desde que yo inicié Etna's Craft, o para los, los que no saben, lo primero que yo siempre dije es que yo amaba Illustrator, o sea, amo Illustrator, y trabajar con este programa. El primer curso que hice fue de Illustrator, o sea, ni siquiera fue de Cricut, no fue de, no fue de nada, eso fue de Illustrator. Porque incluso. Ahí Porque incluso, señores, mi emprendimiento comenzó por Illustrator. ¿Y cómo así? O sea. Señores, eso era lo único que yo tenía cuando yo inicié mi emprendimiento de personalizados. Illustrator y mi computadora. Eso fue todo. Ya todo lo demás, o sea, yo no tenía máquinas, yo no tenía nada. Yo hacía mis diseños y lo enviaba a colegas para que me hicieran los cortes, las impresiones y de esa forma yo pude terminar de armar los diseños que yo hacía. Por eso para mí, Illustrator es más que un programa, es parte de lo que fue el cimiento de Edna's Craft. Entonces, de verdad me, me da mucha ilusión poder contarles y anunciarles felizmente que estoy formando parte de la comunidad de embajadores de Adobe Express. Y esto es gracias a ti. Así que de verdad muchísimas gracias. Eso significa que vienen más contenidos, no solamente... Eh, vamos a seguir viendo las máquinas y todo eso como si, sí, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir haciendo muchísimas cosas, pero también vamos a aprender más de diseño porque gracias a ustedes es que Edna's Craft está en este lugar. Entonces nada, yo simplemente quería reconocerte, desearte todo el éxito del mundo y recordarte que la Membresía de Jefe Creativa Está disponible para que ustedes puedan seguir apoyando este canal y de paso aprovechar todos los archivos SVG y plantillas, nuevas plantillas incluidas que ni siquiera necesitas máquina de corte para utilizar. Así que únete a jefa y nos vemos en el próximo video.